Increíble blooper del invitado estrella de Feynman. Luego de una interesante charla entre Vieto Rubido Ramonte, director del diario español ABC Eduardo Feynman en su programa por A24, el periodista español pretendía saludar a su colega, pero ocurrió algo inesperado. El problema fue que cuando quiso volver a sentarse, la silla se había corrido y el invitado terminó en el piso. El coño. Que lanzó desde el suelo fue la expresión más genuina y espontánea para coronar el blooper que acababa de protagonizar. Se cayó. ¿Está bien? Estas sillas. ¿Está bien? Le preguntó Feynman mientras se paraba para ayudarlo. Rubido Ramón de Se lo tomó con humor y lo saludó sonriente. El graf que mostraba la pantalla en ese momento era una frase del periodista español, la imagen que daba Cristina en España era muy mala.